Hola, ¿qué tal amigo de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo? Bienvenidos a la información más importante de las últimas horas y gracias por su audiencia. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Sistemas de la defensa aérea rusa derriban cuatro misiles de las fuerzas ucranianas en Belgorod. Cae otro banco que comercializaba con criptomonedas en el norte. Le llueven críticas al gobierno de Biden que se defiende de las acusaciones de sus opositores. Respecto a la crisis del Silicon Valley. Luego del discurso de Joe Biden, según medios de la las acciones bancarias en el norte se desplomaron tras su discurso de economía. Hay preguntas importantes sobre. Completo de lo que sucedió y por qué, para que los responsables puedan rendir cuentas. En mi administración nadie está por encima de la ley. Y finalmente, debemos reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. A esta hora, la situación que se presenta en Bakhmut es bastante complicada. Por un lado, los Wagner dicen que, desde los grupos militares ucranianos que defienden este asentamiento, resisten con la ayuda de equipos occidentales y, de otro lado, el presidente de Zelensky habla de las bajas que han sido infligidas al ejército ruso allí en Bakhmut. En menos de una semana desde el 6 de marzo, tan solo en el sector de Bakhmut, han logrado eliminar a más de 1.100 soldados enemigos. Precisamente en las últimas horas se conoce que ya los grupos Wagner están a punto de llegar al centro de este asentamiento. Inteligencia de Ucrania cree que se está preparando un nuevo ataque masivo por parte de Rusia para las próximas 48 horas para puntos críticos y militares, infraestructura militar, infraestructura crítica energética de Ucrania. Los misiles Kinzhal están abriendo paso a los Wagner y al ejército ruso en Bakhmut. Hablaremos un poco de sus características. Las noticias del día. En las últimas horas, muchísima atención amigos. El director de las PMC Wagner, Benny Prigozhin, ha calificado la situación en Bakhmut como difícil y ha dicho que desde el ejército siguen suministrando reservas de equipos que son interminables. Según este artículo del diario Slavotas, voy a citar algunas declaraciones que han sido posteadas en las últimas horas en la red Telegram por el representante del grupo de asalto que colabora con el ejército ruso en la toma de Bakhmut. Cito las siguientes declaraciones. La situación en Bakhmut es difícil, muy difícil, con el enemigo luchando por cada metro. Y cuanto más nos acercamos al centro de la ciudad, más feroz es la lucha, más artillería y tanques que se utilizan contra nosotros. Un último informe vi por acá que ya hay tanques en Leopard y otros equipos que han donado varios países aliados de Estados Unidos ya los tienen haciendo allí en Bakhmut. Los ucranianos según Prigozhin, siguen suministrando reservas interminables pero estamos avanzando y seguiremos avanzando y no cubriremos con vergüenza la gloria de las rusas dijo a su servicio de prensa citado en su canal de Telegram en estos momentos Arteomox se encuentra en la parte controlada por Kiev de la República Popular del Donetsk la lucha feroz es por el control de esta ciudad que está en marcha que es catalogada como estratégica por parte de los rusos, según los últimos datos las fuerzas rusas han bloqueado o tomado el control de todas las carreteras pavimentadas hacia la ciudad mientras que eh, la incipiente temporada primaveral de Lodo está complicando un poco lo que es la logística del suministro de municiones y de mano de obra a el ejército ucraniano. Prigozhin ha dicho también el sábado que las fuerzas rusas estaban a 1.2 kilómetros del centro administrativo de la ciudad. Lo más reciente que se ha conocido, si tanto fuente de diarios eslavos, se está hablando de que algunas tropas ucranianas están allí, que están allí resistiendo, han preferido abandonar puntos de líneas de defensa y se están trasladando hacia Abdibka debido al asalto tan fuerte que se viene realizando por parte de los grupos Wagner y el ejército ruso en esta zona y que se presume en pocas horas comenzará el asalto final al centro de Badmuth donde se esperan cuentas batallas. Según había Punto Pro, las fuerzas ucranianas comenzaron a utilizar bombas j -Tam para arremeter contra los Wagner en Badmuth como se muestra en esta imagen cuando cae oh, con precisión el artefacto de 200 kilogramos que está ya en una zona en el este de Bakhmut. Aunque por parte de Kiev no se ha hablado sobre el uso de estos equipos, se sabe que desde el norte ya habían confirmado la utilización de este tipo de equipamiento y que está siendo utilizado por Avira MiG-29 y su 27 en servicio por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según lo está diciendo Kiev, esta información es reciente, amigos, de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Tal parece, los servicios de inteligencia de Ucrania tienen información de que en las próximas 48 horas se espera una nueva arremetida. Dice aquí, lo titulan como calibración, es el titular de AVEA.pro, lo que en su defecto para nosotros los latinos corresponde al término de aéreo por parte de la flota rusa del mar negro todo indica según medios militares que esta flota de la federación ha ocupado los puntos que se utilizan normalmente para los ataques masivos contra puntos de ucrania y los han visto moverse allí y se cree que pudiera darse otro ataque contra puntos críticos de infraestructura crítica y militar en las próximas horas a través de los misiles guiados estratégicos de rusia durante el último ataque masivo en el territorio de ucrania se utilizaron misiles hipersónicos kinjal que lograron atravesar las áreas de la defensa del ejército ucraniano y ampliar los objetivos seleccionados la información sobre el despliegue en el mar negro de un grupo de barcos que son portadores de los misiles de crucero conocidos como caliber es expresada por el comando operativo ucraniano yuk se desconoce exactamente eh, cómo llegó esta información sin embargo la liberación de los calibres por parte del de ejército ruso conduce a que se estaría eh, realizando una planeación de un ataque temprano a la infraestructura militar y energética de Ucrania, según los editores del diario Avia.pro. Como les digo, el último ataque masivo donde se utilizaron misiles hipersónicos Kinshaw que lograron atravesar las defensas del ejército ucraniano los objetivos seleccionados y tal parece que se está preparando una nueva ofensiva, lo cierto es que el ejército ucraniano sigue defendiendo allí en Bakhmut como puede porque la orden del ministerio de la defensa de Rusia es que este asentamiento debe caer en las próximas horas, aunque muchos militares cuestionan el hecho de que se esté resguardando este asentamiento por parte de Ucrania y de paso eh, infringir tantas pérdidas para el ejército ucraniano y en su defecto hay que decir que también hay muchas bajas de los Wagner en este punto en Bakhmut, pero según el presidente Zelensky, la supuesta defensa de Bakhmut estaría ayudando a Kiev a preparar una nueva contraofensiva. Zelensky recientemente habló de lo que para él han sido las bajas del ejército ruso. escucharon ustedes menos. En menos de una semana, desde el 6 de marzo, tan solo en el sector de Bakhmut, han logrado eliminar a más de 1100 soldados enemigos. Las nuevas ...masivos rusos sobre objetivos militares de infraestructura crítica en Ucrania tuvieron una particularidad que es la utilización de los misiles hipersónicos Kinzhal, que en español significa dagas. La mayor cantidad de que hayan usado en Rusia en un solo ataque desde que comenzó la invasión a Ucrania desde hace más de un año. Vamos a hablar un poco más sobre este tipo de misiles. El gobierno ruso dice que estos pueden volar a más de 6.000 kilómetros por hora y alcanzar objetivos de hasta 2.000 kilómetros de distancia. Estos cohetes miden 8 metros de largo y también se caracterizan por su alta maniobrabilidad que son capaces de cambiar de dirección en pleno vuelo. La principal característica de este tipo de armas es que viajan a una velocidad inmensa aproximadamente alrededor de 1,6 kilómetros por segundo, pueden portar equipos convencionales o nucleares y ser lanzados desde aire, mar o tierra. Hay dos tipos de armas de misiles de crucero y vehículos deslizantes. Según Frank Garner, corresponsal de de la BBC, la variante del crucero de la que Rusia tiene varias, se puede lanzar desde un avión y alcanzar un objetivo de más de 1.900 kilómetros de distancia. La variante de deslizamiento se lanza al espacio donde luego se desliza hacia la tierra en una trayectoria impredecible. Añade Garner, sin embargo, que los expertos han puesto las dudas. ¿Realmente harán la diferencia? A menos a corto plazo, cuando Rusia utilice los primeros misiles hipersónicos, el especialista en política nuclear del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, James Anton, no lo consideró como tan significativo y dudó cuánta ventaja daba a Rusia, entonces el uso de estos misiles ha sido interpretado por los expertos como una señal para Occidente que también han dado o han dicho que es un recurso que tiene Rusia por no tener gran cantidad de estos misiles según algunos medios occidentales dicen esto, aunque expertos independientes aseguran que Rusia aún no ha mostrado todo su poderío militar en el campo de batalla ¿En qué se diferencian de otros misiles los Kinshal? En realidad la tecnología y no es nueva, pero los misiles balísticos intercontinentales, los arsenales nucleares del mundo alcanzan estas velocidades y por lo pronto uno de los eh, que en estos momentos la posee es Rusia. La gran diferencia es que mientras los intercontinentales vuelan a trayectorias predecibles, los de nueva generación podrían variar de rumbo y actitud mediante la velocidad hipersónica. ¿Por qué los quinzales son tan preocupantes para los especialistas citaron a Yuri, un portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, quien admitió que el país no tiene armas capaces de derribar los Kinyal. Gracias a los Kinyal y una proporción mayor de los misiles balísticos y menor de misiles de crucero. Los ataques han alcanzado objetivos en una proporción más alta de lo habitual, según lo informó el gobierno de Ucrania. 47 de los 81 misiles alcanzaron sus objetivos. Los sistemas de defensa aérea de Rusia derriban cuatro misiles en la provincia de Belgorod, en la frontera con Ucrania. Así lo han dicho las autoridades locales. El ataque dejó un herido en las últimas horas. Dos viviendas resultaron dañadas por las metrallas del cohete y formó un cráter por la caída del misil. Esta provincia ha sido objeto de arremetidas ucranianas. La semana pasada los sistemas de defensa lograron interceptar tres misiles en la zona. Sigue la crisis en el norte. Luego de conocerse la caída del de banco Silicon Valley, se ha conocido el cierre por parte del grupo regulador del banco Signature que comercializaba con criptomonedas esto sucede como se los digo luego de la caída del de Silicon Valley, el mayor banco después de la crisis del 2008 el Silvergate recientemente anunció su cierre voluntario en las últimas horas tras conocerse en estas noticias se ha sembrado una especie de pánico financiero el demócrata Joe Biden en el norte habló en las últimas horas de un discurso económico y se refirió a la crisis bancaria en su país tratando de enviar un mensaje de calma al sector bancario y a los usuarios, afirmando que los los depósitos y el financiamiento o el funcionamiento del sistema bancario está seguro y anunció medidas al respecto de esta crisis que afronta su país. Hay preguntas importantes sobre el completo de lo que sucedió y por qué para que los responsables puedan rendir cuentas. En mi administración nadie está por encima de la ley. Y finalmente, debemos reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Aún así, persiste el pesimismo o la duda de si la administración del demócrata pueda estabilizar la situación. Por ejemplo, recientemente, uno de los que ha sido muy críticos con el gobierno de Biden es su antecesor, Donald Trump, que se ha referido en las últimas horas al caso de Silicon Valley. Trump ha dicho que su país se acerca a una gran Depresión económica como la de 1929 o quizás mucho más potente desde la presidencia de la Cámara de Representantes del Congresista Republicano a de Kevin McCarthy ha dicho o ha señalado de poco seria la propuesta del presidente de la deuda pública y el gasto militar para el 2024 hecho que traerá inflación y eso lo estamos viendo ahora y como no puede faltar la portavoz de la Cancillería de Rusia estamos hablando de María Sajarova. también se pronunció sobre este tema diciendo que el norte efectivamente va a imprimir más dólares no garantizados lo que va a causar más problemas en el mundo. Los reguladores bancarios tomaron el control de las instituciones y designaron a la Corporación Federal de Seguros FDIC para que tenga a su disposición los activos de las entidades. El Departamento del Tesoro de la Reserva Federal aseguraron que los depositantes de Signature Bank y Silicon Valley serán indemnizados y que los contribuyentes no sufrirán pérdidas. Las acciones de los bancos estadounidenses se han desplomado en las últimas horas tras el discurso de economía del presidente Joe Biden según esta información de última hora las acciones de los bancos estadounidenses se han desplomado este lunes tras el discurso del presidente Joe Biden sobre economía así First Republic Bank cayó un 65,1% mientras Western Alliance Bank Corp, el PacWest Bank Corp y Charles Schwab perdieron 75,9% un 41,0% y un 19% respectivamente detalla la Reuters detalla el periódico Reuters en Occidente hecho que ha sido muy debatido en las redes sociales la caída de las inversiones luego de las declaraciones del presidente Joe Biden